buenos días, muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, que estáis ahí al otro lado de la pantalla, siempre al pie de nuestros mensajes y aquellos que de alguna manera también los ven durante la semana después de que el programa ha sido grabado. Este es tu programa, tu encuentro con Dios de todos los sábados después de las 10 de la mañana. Como cada sábado tratamos algún tema importante que nos permita llegar a vuestro corazón y también a vuestro pensamiento, y reflexionar un poco acerca de lo que sucede en el mundo de la actualidad. Por supuesto, en la actualidad suceden cosas que muchas veces están fuera de nuestro alcance. Y aquellas cosas que suceden generalmente están en el marco de la inseguridad. Producir inseguridad en nuestro medio es el común denominador, ya sea en el transporte, en el movimiento de personas, en el prestigio de tu nombre o el mantener un prestigio en la sociedad. Cualquier área del, en el cual tú te desarrolles vas a encontrar un nivel alto de inseguridad. Ya sea que tú creas en algún dios o en algún personaje superior, va a haber alguien que quizás no está de acuerdo contigo y te ataque. O cuando hagas algún negocio y que la persona no es responsable de sus negocios, de repente también te ponen a ti una responsabilidad que no tenías. O hablan mal de ti, diciendo cosas que no necesariamente eran cosas que te incumbían. Eh, la irresponsabilidad personal y social nos produce de algún modo inseguridad. Pero la inseguridad no solamente es un tema eh, actual, sino también es un tema generalizado. Vivimos en un mundo de inseguridad cuando nosotros nos preguntamos si viviremos unos 30, 40 años más, siempre la mente humana dice, ¿y si mañana te sucede un accidente? O si sucede algo que tú no esperabas. Generalmente, las personas que vivimos en el mundo de hoy, eh, no solamente somos conscientes del peligro eh, en que vivimos, sino también debemos ser conscientes de mirar el otro lado de la moneda. Que hay un Dios maravilloso que protege a sus hijos y a pesar del dolor, del sufrimiento, Dios siempre tiene una razón de hacer o permitir que se hagan o que se sucedan las cosas. Hace solamente tres o cuatro días atrás, escuchamos la noticia de un, la hija de un amigo, eh, Marco, eh, había sufrido un accidente. El día de ayer ella murió, y dejó tres hijos, un esposo, en orfandad. Y es realmente triste pasar situaciones así, cuando una persona está totalmente sana, eh, viviendo con su familia, una vida totalmente normal, que suceda algo así y de un momento a otro dejar una familia en abandono de su, de su presencia, quiero decir, la verdad que es muy doloroso. Nuestro corazón se une al dolor, de nuestros amigos, Marco y su esposa, y por supuesto, del viudo esposo de nuestra amiga Inoñán, que ha descansado en el Señor. Hace solamente tres días atrás, 72 horas atrás, el pueblo de Ucrania estaba en tranquilidad cuando bombardeos llegaron y mataron a miles de personas. Anoche reportaron que más de 2.000 soldados de un lado y del otro han muerto. La población está guarecida en lugares realmente que no dan seguridad, pero están allí tratando de buscar protección para su familia. El mundo en que vivimos es un mundo inseguro, totalmente inestable, con una sociedad voluble, una sociedad que se mueve por intereses y no por, convic por convicción. Jesús sabía que eso iba a pasar en el mundo que luego de su venida, sus discípulos que ahora presentían la ausencia de Jesús después de haber estado con él unos años, eh, sentir que Jesús se iba y que se quedaban solos, les producía un sentimiento de inseguridad. Ellos sentían de que no había tenido razón de ser el haber creído en Jesús como el libertador de Israel y ahora ver lo que, o ver que él se iba y prometía volver, pero sin resolver el problema social y económico de su tiempo, como pensaban sus discípulos y muchos de los que le seguían. Era casi inverosímil para ellos creer que Jesús se iba a ir dejando la situación como estaba. Habían visto a Jesús por más de tres años atender a las comunidades, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Habían visto que los corazones comenzaron a vivir gracias a la experiencia de una promesa vívida, de una promesa que se veía en su parte primera, que era posible porque Jesús daba paz al corazón, daba solaz a la sociedad. Tenía familias que habían sufrido por años las enfermedades de su tiempo y habían sido curadas. El hambre de muchos de los que le seguían, que eran gente pobre, que no necesariamente iban por los mensajes, sino porque Jesús alimentaba a la gente. Habían visto sus discípulos todos estos eh, sucesos que les daban la seguridad de que Jesús iba a resolver el problema de Israel. Pero ahora Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Entonces los discípulos se preguntan ¿Vas a venir? Sí, voy a volver. ¿Y cómo sabremos que tú vas a venir? Jesús les relata una cantidad de señales que después nosotros las podemos leer en el capítulo 24 25 del libro de San Mateo y podemos ver las señales que Jesús les muestra antes de su venida y nos muestra a nosotros también en la actualidad. Podemos corroborar en la palabra de Dios, que el mundo del tiempo del fin sería un mundo de dolor, de mucha ansiedad, que el mundo que nos rodea, las familias, se dividirían, los hijos se rebelarían contra los padres, viviríamos una sociedad de avaros, una sociedad de disolutos, de gente realmente sin escrúpulos, un mundo lleno de inseguridad por donde se la mire por donde se lo mire. La verdad, la sociedad de hoy es una sociedad muy parecida a los días cuando Noé predicaba el diluvio. Entonces produce en nuestro corazón un sentimiento de tristeza y de dolor. Muchos de nosotros nos sentimos hasta cohibidos de poder decir o hacer o salir y participar de algunas actividades porque nos sentimos que podemos comprometernos en alguna situación que de alguna, de alguna manera nos va a quitar la tranquilidad que vivimos. Da temor dar un paso hacia adelante, a pesar de que nuestro espíritu emprendedor, nuestro espíritu positivo, proactivo, nos lleva a pensar de que debemos seguir viviendo y haciendo las cosas que hacemos y mejorando aquellas cosas que tenemos que mejorar. Al mismo tiempo nos retenemos porque nos damos cuenta que cada cosa que hacemos, que decimos, o a donde vayamos, trae consigo un entorno de inseguridad total. ¿Cómo vivir en un mundo lleno de inseguridad? ¿Cómo vivir en un mundo donde la tranquilidad no es constante, no es permanente? ¿Cómo vivir en un mundo donde cada cosa que tú haces, que hoy es, mañana deja de ser? Incluso las buenas relaciones con las personas que aparentemente eran basadas en el amor, en las relaciones altruistas de servicio al otro, de, de conmiseración, con de misericordia, están venidas a menos, de tal modo que todas, sin excepción, están en peligro de sucumbir y de disolverse. Vivimos un mundo realmente difícil. Para los discípulos, el mundo que vivían ya era difícil y la llegada de Jesús les producía una esperanza muy especial. Y ellos, al haberse acostumbrado a las palabras de Jesús, de que Él tenía la solución a la mayoría de los problemas que había en su tiempo, entonces Jesús sale con este mensaje de que Él debía volver al Padre. En el capítulo 14 del libro de San Juan, Jesús les explica la razón de su partida, pero al mismo tiempo también les muestra el soporte que necesitarían los discípulos y nosotros en este tiempo para no vivir en soledad y en inseguridad. Quizás la mayor pregunta del ser humano es referente a la inseguridad, está relacionado más que todo, ¿cuándo voy a morir? ¿O en qué momento puedo morir? Y tal vez la vida en sí, deseada por todos, la, a la que le damos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra lucha, a la que le damos nuestra mente, nuestro interés, nuestra convicción, la vida misma como tal, cotidiana, nos hace pensar en qué va a pasar cuando nosotros la perdamos. Ese es el, el, el, el nivel de inseguridad en la que normalmente nos dirigimos, o eh, en la dirección a la cual normalmente vemos morir, físicamente desaparecer de este mundo. Y buscamos seguridad en ese campo. Ponemos cámaras en nuestras casas, buscamos guardianes para protegernos, ponemos policías, serenazgos en las ciudades. Estamos preocupados por eso. Pero la preocupación de Jesús iba más allá de esa inseguridad social, económica, cotidiana, física, ordinaria. La preocupación de Jesús va a la inseguridad que tenemos respecto a de sus promesas de salvación eterna. Que normalmente no la vemos. Que normalmente no es nuestra preocupación muchas veces. Estamos más preocupados en, como la gallina, mirar los granos que hay alrededor para alimentar nuestra panza o, o, o, o darnos sustento. Y nos olvidamos que todo aquello que tenemos alrededor es fruto de de una mano poderosa que protege y cuida a sus hijos. Que no solamente da alimento, que no solamente da protección cotidiana, común, ordinaria, de nuestra vida diaria aquí, físicamente hablando. Sino también que está preocupado por nuestra, nuestra solidez y, y seguridad espiritual. Que si bien es cierto es espiritual hoy, un día será totalmente cotidiana, pero dentro del contexto de la seguridad eterna. A veces nuestra visión está tan acortada por las condiciones de este mundo, del pecado, los limitantes que nos rodean, que han afectado nuestra mente de tal modo que nos quedamos solamente en buscar el bienestar mundanal y nos hemos olvidado de las promesas del bienestar eterno que Dios nos ofrece y tanto los discípulos como nosotros no podían ver más allá de lo que Jesús estaba diciendo por tanto ellos se entristecieron cuando Jesús les dijo me tengo que ir al Padre, me tengo que ausentar y seguramente los discípulos conversaron con él le dijeron y qué vamos a hacer nosotros solos en primer lugar Jesús les ofrece la compañía, el soporte, mucho más íntimo del cielo con ellos. Y lo dice en el capítulo 14, versículo 15 en adelante, y les explica, y les explica de una manera tan amorosa que a mí siempre me ha impresionado este capítulo. Y les dice: Va a venir. Alguien que va a consolar vuestro corazón y vuestra mente. Y le pone el nombre a este soporte espiritual que redundaría en su tranquilidad física y social y económica, moral. Le pone el nombre de consolador. Consolar. Dar tranquilidad llenar el corazón de paz el consolador no vendría si yo no me fuera Jesús tenía un limitante y ese limitante era que él estaba sujeto a un cuerpo el cuerpo que el verbo había tomado para hacerse carne y habitar entre nosotros si él estaba en Capernaum no podía estar en Jerusalén si estaba en Jerusalén, no podía estar en Betania. Estaba limitado a las condiciones físicas y no podía estar con todos aquellos que habían creído en él. Entonces él buscó una manera plena, poderosa, todopoderosa, para estar con todos nosotros al mismo tiempo, en cada lugar, en cada situación, en cada preocupación que tengamos. Dijo él, el consolador que yo enviaré, él os guiará a la verdad. Este mensaje es un mensaje profundo por el significado que tenía para los discípulos en el momento en que ellos estaban escuchando estas palabras escuchaban la despedida de Jesús y al mismo tiempo escuchaban que alguien vendría para entrar a sus corazones, a sus mentes, para estar con ellos para siempre. La venida de Jesús fue sumamente importante para los discípulos, como mencioné anteriormente, para muchos aspectos de la vida cotidiana. Y a pesar de que ellos no podían ver el significado espiritual, poderosamente eh, bajo la promesa estipulada a través de los años, de un plan de salvación, de un plan alterno al pecado para el hombre. A pesar de que ellos no podían ver eso, presentían de que Jesús era la solución a muchas de las cosas que ellos habían estado esperando y habían escuchado de sus padres a través de las edades. Y el tener a Jesús presente, como cualquier ser humano, cualquier niño, que se toma de aquello que le da seguridad. Ellos también se tomaron de Jesús y pusieron toda su esperanza en él. Entonces, al escuchar su partida, ellos realmente se quedaron desconsolados, desesperados. Algo se rompía en el corazón y en la mente de ellos con los anuncios de Jesús, cuando decía, me tengo que ir. Pero cuando Jesús les explica que su partida era una partida física, pero que la inseguridad que sentían ahora por su partida iba a ser suplida por la presencia de Jesús, ya no en las calles de Capernaum y Jerusalén y Mesopotamia, sino en los corazones y en las mentes de cada uno de ellos. Ellos entendieron que había algo más allá, como siempre, que había algo más que ellos debían descubrir en el plan de salvación de Jesucristo para ellos en el plan de soluciones a la vida cotidiana, a la vida diaria de cada uno de ellos. Pero no solamente a las soluciones de la vida diaria, sino también de la existencia eterna de aquellos que amamos a Dios. Al escuchar ellos que Jesús enviaría un Consolador para estar con ellos cada día, todos los días, hasta el fin del mundo, ellos entendieron entonces que lo que venía más adelante era mucho más grande, quizás no mejor en el sentido, comparando Jesús con el Espíritu Santo, pero sí más viable para la seguridad del corazón del hombre. Sería algo mucho más palpable, pero no solamente en las, en las, en las cosas externas, sino también en, la, en lo interno, en lo del corazón. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio, les dice Jesús el sentido de inseguridad, ese sentimiento de falta de paz, incomodidad en sus corazones por, porque Jesús se ausentaba, fue consolado con la presencia del Espíritu Santo. Pero había una condición, y eso es una de las cosas que yo quiero esta mañana comentarlo con ustedes. Él les refiere una parábola que ellos conocían muy bien, que ellos sabían muy bien de qué se trataba. Y les habla de las uvas, de sus racimos, de cómo ellas deben permanecer unidas al tronco. Utiliza la parábola de la vid. Y dice, si vosotros permanecéis en mí,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 mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravillosas palabras de Jesús. Estas cosas les hablo para que tengan gozo y el gozo que ustedes deseaban se cumpla. Tienen que amarse los unos con los otros. Y ustedes todos tienen que estar unidos a mí, dice Jesús, a mis promesas, dice Jesús. Cuando en tu corazón hay sentimientos de soledad, de desesperación, ven a mí, dice el Señor. Acércate. Ponte en contacto. ¿Pero con quién? ¿Con el vacío? No. Los seres humanos tenemos un tribunal en el cual sopesamos las cosas que son ciertas y las que no son ciertas y desarrollamos convicción y fe, de acuerdo a la información que recibimos, porque la fe no es otra cosa más que el producto de la buena información que la palabra de Dios nos da. Viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Y si conocemos la palabra de Dios, sabremos a dónde ir cuando estamos inseguros, cuando estamos desesperados, cuando el gozo se vaya de nuestro corazón. Sabremos que el camino para poder llenarnos de gozo nuevamente es Jesús. Y el Espíritu Santo que consuela el corazón, que llena la mente, nos conducirá a la verdad, que es Jesús. Buscar el Espíritu Santo es el camino para ser fortificados, para ser llenados en un mundo lleno de inseguridad. Para ser llenados de paz, de gozo. Porque el Consolador que yo os envíe, Él os guiará. Maravillosas palabras de Jesús. Más de uno de nosotros hemos pasado por momentos muy difíciles en nuestras vidas. Situaciones de vida y muerte. Situaciones de inseguridad, tal, tal que incluso hemos pensado que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir. Más de uno de ustedes ha tenido experiencias depresivas en las que hemos visto las cosas totalmente perdidas. Yo me imagino a la gente que está en medio de, las, de los bombardeos ahora debe sentirse que no tienen esperanza no valió la pena vivir, que estar en medio del conflicto realmente no es otra cosa más que vivir en inseguridad plena y que en cualquier momento puedes perder la vida. Y tú te preguntarás, ¿y qué hago? Si me dicen que mañana, pasado, voy a morir, que todo se acabó, que ya no tiene sentido la vida, ¿qué hago?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 Entonces los, los discípulos le dijeron: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que nadie, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Entonces Jesús respondió: Ahora creéis. He aquí, la hora viene.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 cuando veas hacia el horizonte y veas solo oscuridad, desesperación. Cuando mires al mundo y te das cuenta que nada de este mundo vale la pena. Que nada por lo que tantos años has trabajado realmente te dará tranquilidad y seguridad. Escucha las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción más confiat yo he vencido estimados amigos y hermanos muchas veces por mi mente por mi corazón han pasado momentos muy grandes de tristeza de dolor por situaciones de amigos de personas relacionadas a mí y también por situaciones personales Estas situaciones han producido sentimientos de inseguridad total. Al punto de no saber siquiera qué hacer. De vivir una incertidumbre tal, tan grande, que muchas veces uno no puede conciliar el sueño. Que muchas veces, considerando todas las herramientas, todas las circunstancias, todos los escenarios vemos que solamente vamos en camino hacia lo perdido, hacia lo mal, hacia la, la tristeza, hacia el dolor, es muy difícil poder entender que hay otra alternativa, a menos que la influencia del Espíritu Santo nos haga ver en medio de la oscuridad, en medio del dolor, las promesas de Jesús confiad tendréis aflicción en el mundo confiad yo he vencido al mundo tú puedes perder tus propiedades puedes perder tus inversiones puedes perder tus negocios puedes perder tu familia puedes perder un ser amado puedes perder todo pero hay algo que no puedes perder es la seguridad en las promesas de Dios. No te lo dice un hombre perfecto. No te lo dice un hombre que espiritualmente tiene razón para decirlo, porque es un ejemplo. No. Te lo dice un hombre finito, con sus taras, con sus errores, que en los momentos más difíciles de su vida, alzó los ojos para pedir socorro, para pedir ayuda, para pedir seguridad, por lo menos espiritual, mental, para confiar que aún las cosas en esta tierra, como siguen o como estén, a pesar de que la Vida físicamente está en peligro. Hay una promesa de un Dios maravilloso. Esa promesa es una promesa real. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. No hay nadie que te pueda vencer si te unes a mí como la fruta al árbol. Si permaneces en mí, vas a tener gozo, dice Jesús, porque yo he vencido el pecado, he vencido el pecado eternamente y te he dado la victoria sin que tú hagas ningún esfuerzo. Solo tienes que permanecer en mí, dice Jesús. Permanece en mí y yo permaneceré en vosotros. El Espíritu Santo que, es, que he enviado, te ayudará a permanecer en mí. Por eso esta mañana en este programa Tu Encuentro con Dios, quiero pedirte que tú puedas abrir tu corazón, abrir tu mente, esa mente desesperada porque no entiende las cosas que suceden a tu, a tu alrededor y ese corazón desconsolado pueda abrirse esta mañana y decirle a Jesús, Señor Jesús, entra con tu Espíritu Santo para que me consueles para que me des la seguridad que tanto necesito, no solamente en las cosas de este mundo, mientras vivo, y si es que tengo que morir, tener la seguridad de que después que muera, tú preservarás mi vida para aquel día cuando tú vengas a llevar a tus hijos a vivir contigo para siempre. ¿Hay alguna situación en tu vida que te produce inseguridad? Además de la inseguridad común, de la sociedad. Abre tu corazón y diré a Jesús que te envíe su Espíritu Santo y que Él obre en ti, que llene tu corazón de paz y tu razonamiento de las promesas maravillosas, de triunfo, porque Él ha vencido al mundo, de triunfo de cada uno de nosotros sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la muerte eterna. Yo deseo esta mañana que el Espíritu de Dios tome nuestros corazones, el tuyo y el mío, y que podamos ser guiados hacia la verdad, ser consolados por el Espíritu y vivir para siempre una vida tomados de la mano de nuestro Salvador. Si has perdido un ser amado, confía en el Señor. Si has perdido la salud y estás en una situación difícil, Confía en el Señor, confiad. Él ha vencido al mundo. Dice su palabra. Es su promesa. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que llene tu corazón de esperanza. Llene tu corazón de paz y de gozo. Porque Él es un Dios real en nuestras vidas. Vamos a orar. Maldísimo Padre, que estás en los cielos, escudriñando tu palabra, nos damos cuenta que tienes maravillosas promesas para nosotros. Que en la desconsolación en la que se encontraban tus discípulos, tu promesa del Espíritu fue que les dio paz y tranquilidad. También esa misma experiencia pase con nosotros ahora. Bendice a Marco y a su esposa. Bendice a su yerno y a sus nietos para que tengan consolación a la muerte de su mamá. Bendice, Señor, esa familia. Consuela los corazones de las personas que han perdido seres amados, las Mendoza, por la pérdida de su hija. Te rogamos, Señor, que consueles a Rubén. También consueles nuestros corazones ante tanta inseguridad, tanta desesperación en el mundo. Queremos rogarte, Señor, que tú vivas a nuestro lado guiándonos, protegiéndonos, ayudándonos. Enséñanos, Señor, a vivir una vida confiada en tus promesas. Que aunque nos falte todo en este mundo, que no nos falte tu presencia en nuestros corazones. Que nos dé soporte en todo momento para vivir una vida total de gozo y de esperanza. En que tu promesa de volver a este mundo para acabar con todo lo malo se cumpla muy pronto. Señor Jesús, te entregamos nuestro corazón así como estamos, sucios, llenos de pecado, porque somos pecadores y sabemos lo difícil que es vivir en él, en este mundo. Pero con tu promesa sabemos que vamos a ser vencedores. Te entregamos nuestras vidas en el nombre, que está sobre todo nombre, tu nombre nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, como todos los sábados, en tu programa Tu Encuentro con Dios, un amigo de siempre, Boris Darwin. Les deseo un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo sábado después de las 10. Un abrazo para todos ustedes.